Hacer este volverse, ¿no? Cada día caerá lleno, sueño que Navidad, año nuevo será el mismo, nada ha cambiado, sin embargo, extrañando, compañero, guerrero, caído por el maldito destino. En un segundo giro cambio, vuelvo compatizando, perdonando vida pasajera, aprovecha lo que más querá que un día te irá nada te llevará, todo en esta vida es temporal distinguir lo real de lo artificial que es pasajero definitivo, comenzó veloz corriendo el reloj arena espesa, te agarra pasa factura, aprovecha cada gota mi vida escrita, loco yo valgo la pena, dejando las cosas claras yeah, clara, es, clara, es medicina, para la mente, para decir la verdad, conscientemente Basta ya, fuerte y mantener las cosas claras es medicina con la mente. Decir la verdad conscientemente. Basta ya, Sé fuerte y mantener las cosas claras. Bienvenido al rap el quino, donde miramos el cielo tomando vino forjamos nuestro destino. Cada paso, cada huella en trabajar la tierra. Heridas se cierran, me gusta cuando canta Por la mañana esa vibra que me encanta Me levanta, sabiendo que el tiempo no lo venimos a perder Sino a aprender, cada uno cada ser Sentimientos son forjados en alto rango Compitiendo con el tiempo y sumando Guiados por los astros y caminando Más bien volando en lo alto, dejando rastro hoy y vuelvo, enciendo y emprendo el vuelo Despegar del suelo, un mundo nuevo, magia de la cordura, de verdura No sirve si te Un solo enfoque, dale todo el toque Loco yo, tranquilo, no puedo perder el chote Pero puedo cambiar la dirección Va pasó, se asociación, misma familia A veces cansa, a veces duele A veces llere, son cosas breves Todo bene, sigue viviendo De la que es prestada, no es eterna Vida corta, bella, encontrar la luz implica Pasar por la oscuridad más profunda El tiempo te da las opciones Pero va en ti, detente Piensa, toma las decisiones correctas Nadie me debe nada, en esta vida Cada ayuda cuenta, aquí no se recta. Cosa buena, van llegando Espera, no desespera Es medicina, para la mente Decir la verdad, conscientemente Basta ya La verdad conscientemente, basta ya Se puede. y mantener las cosas claras.